este seminario lo que pretende es darle a los estudiantes de doctorado una visión global sobre los principales modelos matemáticos para optimizar distintos problemas que hay en la literatura y que les puedan servir de referencia para los problemas o sistemas más complejos que ya puedan estudiar durante sus estudios de doctorado. Además, también se proporcionarán algunas de las técnicas metaurísticas más importantes, es la, es la filosofía que hay detrás de ellas, para obtener eh, las soluciones a los modelos matemáticos que ellos puedan formular para describir eh, los sistemas incidiéndoles en las ventajas o las virtudes y defectos que tiene cada uno de ellos y la importancia de la reflexión y la investigación profunda cuando se desea abordar un, un, problema, un problema real dentro de este campo que es la optimización matemática. Bueno, casi todos los casos son casos pseudo-reales. Son reales pero son estilizados, lo suficientemente estilizados para que tengan una formación matemática clara que les permita a ellos tener una información eh, fiel de, lo que pueden, de, lo, de cómo poder modelizar otros problemas que se parezcan a los que aquí se les presentan y que les pueden servir de referencia y que en la literatura de la optimización matemática pues, pueden encontrar.